y hey, parceros, bien o no, ¿qué más? Estoy por acá en la sala de espera de Cali. Oigan, la crónica que les voy haciendo, haciendo, estoy volando a Ciudad de México, pero pónganle cuidado, voy de Bogotá a Cali, ahorita voy de Cali a Medellín y de Cali voy a México, entonces, eh, bueno, de Bogotá no les grabé porque ya les he mostrado varias veces la terminal de Bogotá, venga, les muestro la sala de espera aquí de Cali y esta travesía. ¿Y saben qué? Lo que les puse en el... En la miniatura es verdad, volé por 6 dólares. Venga, les muestro estas sala así de rápidas. A mí esta sala no es que me guste mucho, no es muy cómoda, pero bueno, tiene estas sillitas ahí. Tiene esas sillitas ahí. Está, está, está, bueno, no sé, este aeropuerto lo estuvieron remodelando y entonces era como más chévere, pero eso se llena ahí. Aquí se llenaba full. Ahora uno para entrar a estas alas de Avianca le quitan puntos de las millas. Y bueno, va a pasar aquí por detrás. Les voy a mostrar esa cocinita que tienen ahí. Sí, aquí, aquí. Miren, tienen esa cocinita ahí atrás. Ustedes piden ahí el café o el tinto, como le decimos acá, la gaseosa. Pueden pedir arroz. Por ahí vi brownies. Y aquí hay como más alas de espera. Como esas sillitas y ya. Bueno... Eh, creo que abordamos como a las cuatro y media algo así, y ahí vamos para Medellín y de Medellín seguimos para Cali para México ya nos acabamos de bajar del, del vuelo de Cali a Medellín estamos en el el José María Córdoba. Y me voy un poquito apurado porque... ...toca hacer migración. Toca hacer la migración. Y, bueno, creo que sale a las siete y media o algo así. Son las seis, larguitas. Bueno, pues voy a hacer la migra y nos vemos en él. Ella es la última conexión, que es medellín México. Estas son los, las puertas del, bar, del aeropuerto José María de Córdoba de Medellín. Bueno, aquí vamos camino estamos en vuelos nacionales, toca salir, para ir a hacer migración en vuelos internacionales. Ay, parceros, listo, ya, nos, ya pasamos la migración, pasé por la migración automática por el Bionic. Bueno es mal, porque mire, solamente llegamos con una hora de diferencia y solamente hay uno de oficial de migración para toda la pila de gente que hay, wow. Estamos en el aeropuerto de Medellín y vamos para Ciudad de México. Creo que este, este, como este duty free, este callejóncito se los va a mostrar en un video, tal vez en un vuelo. Bueno, pues si no se los había mostrado, no lo conocen, pero aquí lo ven, como siempre, perfumes y lo de siempre, los duty free. Eh, cosas de Mont Blanc, cosas como de marca, perfumes, relojería, eh, obviamente el Market Colombia, ahí para que compren los eh, juveniles de última hora que se les olvidaron, esta sala es bien sencillita y bueno, pasamos por el Biomic, pasamos rápido y ahora vamos a buscar nuestro vuelo para Ciudad de México es pues como les conté, yo arranqué esta mañana, hice Bogotá-Cali en Cali-Esperé, hicimos Cali-Medellín y ahora vamos Medellín-Ciudad eh, de México ¿saben cuándo me gasté? y no, como lo, lo, me imagino que así pondré la miniatura como está en la miniatura me gasté 6 dólares yo les cuento todo cómo lo hice bueno nos vemos cuando estemos a bordo nos volvemos a ver aquí hay que usar tapabocas me lo quito un momentico para grabarles esto entonces ya esta es la tercera pierna ¿cómo se llamaría que vamos de Medellín para México entonces bueno, fue rápido, no tuvimos que esperar mucho afortunadamente. El vuelo parece que va a ser a tiempo. Ojalá porque mañana tengo evento. Y bueno, ya nos vamos para México. Y miren las sillas del avión. están un poquito más cómodas que las sillas de los vuelos nacionales. Eh, al menos tienen bandejita. Yo una Si pillan, tiene bandejita los otros nosotros tenían ¿eh? ahí una amenaza de bandeja lo delgadito de las sillas, eso sí claro que no están incómodas. la verdad no, no están incómodas. oiga, un consejo si ustedes son así ansiosos como yo y, y desesperados y no les gusta el ruido de las demás personas siempre, siempre lleven audífonos con cancelación de ruido es lo mejor, mi consejo para un vuelo no es ni almohadas ni esas mierdas que le ponen en el cuello, no. Audífonos de cancelación, a mejor, no se enteran ustedes de los chismes de nadie y van en su cuento. Eh, normalmente estos aviones tienen Wi-Fi y en el Wi-Fi tienen streaming de películas y de series. Yo les recomiendo que se traigan sus propias, en su, bajen en una tablet o en el celular, bajen sus series de, de Netflix o lo que sea, porque acá la calidad no es muy buena, entonces es mejor traerlas, ponerse al día en sus series que están viendo y bueno eh, ahí les mostré el, el avión creo que es un Airbus sí, es un Airbus 320 en el que nos vamos que sí, el que veníamos de Cali y Medellín era también Airbus 320 pero lo único que cambiaba era como el, el setup de las sillas estas están como más comoditas y más espacios la otra la señora venía encima mío bueno ahí les sigo contando cómo cómo nos va con esta travesía de Bogotá, Cali, Cali, Medellín, Medellín, Ciudad de México. Pagué 6 dólares y ¿saben cómo lo hice? Pues utilicé una tarjeta de las que mandó, habían caído eh, un tiquete que no había usado durante la pandemia. Entonces así porque salió muy barato ese tiquete. Y bueno, acá les voy contando la experiencia de el vuelo de Bogotá hasta Ciudad de México con todas estas escalas. Entonces bueno, hasta ahora todo bien. Nos vemos en Ciudad de México. Y bueno, si sirven algo durante el vuelo, se los documento. Bueno, les cuento que tanto en vuelos nacionales como en vuelos internacionales, ese es el menú que le da uno a Bianca. En el vuelo a Ciudad de México, eh, me compré ese sándwich que ven ahí, me costó 6 dólares, 23 centavos me parece, eh, y eso fue todo lo que dieron, no dan nada más. Entonces... Eh, Lleven su lonchera y ya para el vuelo de regreso ya venía prevenido. Ya eh, había comprado en el aeropuerto de México un sándwich para comer durante el vuelo. Entonces, eh, igual si prefieren pagarlo, pues son seis dólares. Venden más cosas: eh, venden eh, Brown, venden eh, Coca-Cola cero, venden licores, eh, esa mantica. Miren, entonces, eh, bueno, eso depende de. Del bolsillo de cada quien y el gusto de cada quien. A mí el sándwich me, me lo comí porque tenía pues ya hambre, no, no me pareció feo, es rico. Y pues esas cosas de paquete pues yo no como, pero pues ahí están, está la opción. Entonces para que sepan y compren eh, su, su refrigerio antes de tomar los vuelos, sobre todo si son largos. Bueno, creo que ese es el momento que todos han estado esperando el video. ¿Cómo compré el tiquete con 6 dólares? El año pasado me llegó este correo de Avianca donde decía que tenía una tarjeta UATP. Esa tarjeta me llegó porque yo tenía unos tiquetes que no había usado durante la pandemia. Entonces me dijeron que la podía usar hasta diciembre de 2024. Entonces eh, pueden ir a la página de Avianca. Ahí les muestra cómo o de qué se trata la UATP cara. Básicamente es como un crédito que le dan a uno por esos tiquetes que uno no usó. Entonces, eh, ¿Qué hay que hacer? Eh, miren, van a necesitar el, el registro del vuelo inicial, que es lo que les va a pedir para activar la tarjeta. Entonces uno mete ahí el código de reserva, sus nombres completos, todo como habían comprado esos tiquetes para la pandemia. Y ahí les va a crear el, eh, el crédito y lo van a encontrar en su perfil en algo que se llama Avianca Wallet. Ahí les va a quedar Acreditado lo que el saldo que ustedes tenían eh, o que tienen ahora para usarlo en tiquetes. Entonces, a mí me aparecieron ahí, eh, pues lo que tenía por, por, por esos tiquetes. Eh, no, no recuerdo si fue el mismo valor, si era un poco menos, pero bueno, el caso es que lo pude usar y el excedente. Que tuve que poner fue 6 dólares porque porque simplemente busqué los tiquetes así como estoy haciendo acá el itinerario y de ahí regreso bogotá méxico busqué la mejor lo más barato y la diferencia eran 6 dólares haciendo toda la travesía que hice espero que les sirva esta información Aquí en el aeropuerto de México, muchos de los aeropuertos aquí de nuestros queridos países, ponen escaleras eléctricas que no funcionan, eh, toca subir las escaleras con maletas. Bueno, pues, es que tenemos la fuerza y... es que podemos cargar la maleta, pues no es río, ¿no? Pero pues lo que es un poquito que hay personas Mayores de edad, hay personas que ven con niños y pues les apaga las escaleras eléctricas y subir escaleras con maletas, con niños, con coches, con, con mascotas. Vale un poco de. Bueno, ya pasamos la migración. Ya vamos para allí, para. para la banda. Normalmente cuando nos llegan a Vienca, lo mandan a la a la banda 11. Ya salimos, pedimos al Uber y nos vamos al hotel. Esperamos llegar al hotel antes de las 12 aquí de Ciudad de México porque mañana tenemos que estar a las 9 en evento. está entradito, es un poquito más allá por aquí, por acá te puedes meter aquí a la derecha, Ay, creo que ah, te salió sí, para sí. ello si quieres me das un poquito más adelante por... bueno, ya estamos en el hotel ya nos chequeamos, nos dieron habitación en el piso 19 estamos acá por reforma avenida Reforma Canción de México y bueno, creo que este teléfono se les ha mostrado en uno de los videos anteriores aquí llegamos para la habitación son las 12 y media de la noche estamos una hora antes que Colombia estoy ya... llegué el primero de febrero no olviden comentar y suscribirse no sean malitos necesitamos llegar a 10 mil muy rápido por favor no sean malos suscríbanse ya vayan y denle el botón de suscribirse es gratis háganle ¿Qué habitación nos dieron? 19 y 18 por allá atrás. dieron por allá una habitación atrás. A ver si se las acabo de mostrar antes de dormirme, igual les va a quedar sin batería en la cámara. Y hemos llegado a nuestra habitación. Cerramos de una vez, bueno, espero que les haya gustado el, aquí llegamos, aquí está el baño, nos dejaron agüita, bien y esta es la habitación, este ya este se nos ha mostrado, miren, camita, tele, y si ya para trabajar es cómodo, y bueno, parceros, espero que les haya gustado. Tremenda travesía para llegar hoy a esta Ciudad de México. No olviden like, comentar, suscribirse, todo. Chao, pónganle ahí abajo algo en los comentarios. Pregunten lo que quieran sobre Ciudad de México, sobre viajar a Ciudad de México. Que pues seguramente algún tip les daré. Hey, bros, gracias por ver el video. Nos vemos el próximo. Shh, shh, shh. Gracias por ver.